De la gente muy hermoso, espero que se la estén pasando muy bien. Y si no es así, tranquilos, que pronto va a ir mejor. Bueno, gente, en este video vamos a estar haciendo un reto que es el de el canal de Pablo Inventos, que estará saliendo por aquí. Un saludo para Pablo Inventos desde México. Espero que se la esté pasando muy bien y que le guste este video. Vamos a hacer un trípode de cartón, pero en especial de tubitos de cartón. Así que sin nada más que decir... Gente, soy el del Futuro y quiero decirles que usen pegamento instantáneo porque lo van a necesitar mucho. Vamos a necesitar dos tubitos de papel de cocina y tres tubitos de papel de baño. Yo tuve un poquito de problemas para conseguir el papel de cocina, así que tuve que agarrar de estos de los que son de papel aluminio, que también son de cocina. Hay otro pequeño inconveniente. Este prácticamente se desliza por completo por dentro. Así que para solucionarlo vamos a ocupar otro tubito extra. Al cual vamos a adherirlo a este que es el que va a ir adentro. Así que lo hago y regresamos y ya lo tengo pegado así que vamos a probarlo de nuevo como ven miren se queda fijo prácticamente cabe recalcar que esto lo pueden hacer con el pegamento de su preferencia en este caso yo lo estoy haciendo con silicona ya que es lo único que tengo así que continuamos con los otros tubitos de papel Vamos a hacer toditos más pequeños Así que vamos a recortarlos todos por la mitad Aquí están ya los tres cortados así Y ahora toca hacerlos más pequeños, más, más pequeños. Como de este tamaño va a estar bien Si sí, se nota la diferencia Ahora esto lo vamos a hacer con los tres Así que regresamos Pero chidos. Muy bien, gente, ya tenemos los tres tubitos aquí Y ahora tenemos que pegarlos en la base de este trípode Así ¡Ajá! Me llevo el mantel Cuiden que no se les quede pegado en el mantel bueno gente, ya prácticamente tenemos terminado el trípode Ya pegamos las tres patitas con silicon Y ahora nos queda introducir lo que va a ser el sujetador ¿Recuerdan que esta cosa está muy gruesa? Voy a necesitar otro tubito de papel Este vamos a hacer prácticamente lo mismo que con los demás Nos vamos a partir y lo voy a pegar a una distancia un poco alta ¿Ok? Un poco alta para poder hacer los cortes necesarios en el de. Muy bien gente, ya lo tengo aquí pegado Ahora solamente hace falta hacer los mismos cortes que en el video de Pablo Inventos Para que se explique. Gente... Recuerden pegarlo con pegamento instantáneo de preferencia Para que quede mejor porque si no les estará pasando de ese mismo accidente que a mí Ahora, otra cosa que se me olvidó decirles Es que necesitan un pedazo de hilo Yo compré este pequeño Bueno, este pequeño gran hilo El cual vamos a pegar delante del trípode Bien, en esta parte de aquí Lo pegaremos para que sujete nuestro celular Básicamente tenemos acabado ya el trípode y vamos a hacer la prueba de este video Muy bien gente Ya tenemos el trípode acabado Ahora solamente hay que colocar Nuestro celular aquí Por lo cual vamos a entrar a galería Bueno galería no Es cámara Lo hacemos tal como Él lo hizo Y Lo enrollamos al final Y finalmente Lo tenemos acabado aquí un gran saludo de nuevo para ti, Pablo, y espero que te haya gustado el video, aunque le cambié unas cuantas cositas. Bueno, Pablo, perdona un poquito la calidad, es que es de noche y la única luz que me ilumina es la de la lámpara. No se mira ahí, pero es lo único que me ilumina. Y bueno, nada más que decirte que me encantan tus videos, eres un gran inventor, y e intenté hacer este video lo más pequeño que pude... Para que puedas ver lo de los demás suscriptores, ya que supongo que vas a tener muchos, pero muchos, pero muchos videos. Así que, sin nada más que decir, nos vemos hasta un próximo video. Y espero que tengas un gran día. Hasta la próxima.